¿Qué Paco, ¿cómo pasa, ¿cómo Paco? Buenas, Paco. ¿Qué tal el madrugón? Bien, bien. Espera, bien, ¿a, ¿a, bien? Qué, ¿a qué horita estamos por ahí? Sí, sí, tampoco fue tanto madrugón. Son las 8 horas, así que bien, bien. Bien, perfecto. Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal, Paco? Por un... Muchas gracias por conectarte. Un sábado madrugar desde allí. Pues, ¿Por qué hora es allí ahora? ¿Las 8? Las 8, las 8, las 8, 8, nos ha dicho. 8 de la mañana. Bueno, así te es te madrugón. Ya ¿eh? ha venido hasta bien eh, la, la demora, ¿no? Este pequeño delay para, para quitarte la Para la Con Paco, por ejemplo, eh, para que todos tengáis un poco de contexto, como es también parte. Ha, él ha creado todo lo que es la comunidad de GDG en Tenerife y demás. Tenemos muchos años de relación con él. y y podemos eh, distendirnos un poco más, ¿no? Eh, sí, pero para los que no los conozcáis, os voy a poner un poco en contexto, ¿de acuerdo? Eh, Paco, Francisco Martín, eh, se, yo creo que, vamos, eh, hablo en nombre de todos, se ha pasado el juego en el ámbito educativo. Porque vamos <risa> a ver si me da en una sola tirada, ¿vale? Paco es, es ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero superior en informática, máster en informática especializado en aplicaciones industriales y finalmente doctor en física e ingeniería especializado en la seguridad informática. Perdón que cojo un poco de aire. <risa> Correcto, Correcto, me dejo algo. Los cursos de Coursera no, no, no, y de Udacity, no. esos no entran, ¿no? <risa> no, no, no. Muy bien, pero bueno, pero por otra parte, Paco siempre ha estado muy pegado al mundo de la investigación a nivel Universitario. Pero lo que más le gusta a, a Paco es su parte, aparte de, de todo lo que es profesional, es su pueblo natal, Santa Úrsula. ¿Correcto? Sí, por, por supuesto. <risa> pero pero tiene una vena muy clara. Aparte del research, aparte de la investigación, él es un emprendedor nato, de todos los niveles. Eh, desde startups a aplicaciones, pasando por hackatones, pasando por comunidades, por crear comunidades de desarrolladores y terminando, al final, en montar el mayor evento de tecnología y videojuegos de todo el sur del sur de España. Es decir, la Tenerife Land Party. Un la evento... De, la TLP, <risa> Un evento de referencia nacional, e incluso internacional. Es más, universal, vamos. <risa> universal, eh. Y hablando de este evento, en la última edición de la TLP se llegaron a vender 61.000 entradas, nada más y nada menos. ¿Qué se siente al saber que has hecho cosas grandes que han marcado tanto un antes y un después eh, en tu propia tierra, en Tenerife? Yo creo que la TLP es un evento también de comunidad, porque todos los que hacemos la TLP somos voluntarios prácticamente. 2.000 personas trabajando durante seis meses para que salga el evento. Y yo creo que es muy importante que la comunidad apoye a la comunidad local, como hacemos nosotros en Burgos. Porque así se le crean las sinergias y se crean eventos tan grandes como TLP, como la Morcilla Con. Y eso tiene al fin y al cabo repercusión. Una cosa que me gusta mucho de TLP es que hace 10 años era impensable que no hubiese al algo tan grande como el Carnavales de Tenerife. Y a día de hoy la TLP tiene más repercusión mediática en Internet y en medios digitales y en ciertas empresas que en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife. ¿no? Y eso es algo que, que hace 10 años era impensable y es, es auténticamente increíble. Perfecto. Mira, sí te, creo que Tenemos entendido que, que tú junto con un gran aliado gallego sois, sois los culpables de, de que los mayores cracks de IBM Research eh, sean españoles. ¿Qué hay de cierto sobre la IBM Spanish Mafia? Bueno, la verdad que lo, lo cierto es todo. Eh, básicamente es verdad que no somos investigadores. Nosotros somos developers y fuimos los encargados de crear toda la plataforma web, básicamente todo el stack de software que se conecta con los ordenadores cuánticos y que permite a los usuarios lanzar sus programas cuánticos. Y, pues, hace cuatro años empezamos, Ismael y yo, a conformar un pequeño equipo. Éramos cuatro personas haciendo un MVP, que no se sabía si iba a tener éxito o no. Y cinco años después, pues, el equipo cuenta con más de 500 personas y, y, y está todo dicho de que la cuántica es el futuro, ¿no? Y, bueno, Paco, en una de tus instancias, estancias en otras universidades, durante el doctorado pasaste por Noruega. ¿Podrías hacernos una breve masterclass de cómo se pronuncia? Déjame a ver si puedo. Ox, ux, ox, cool, carraspeo. Creo, bueno. creo que se ha comido una almendra antes, justo. Sí, perdón, exacto. <risa> ¿Cómo se pronuncia esto, Paco? A ver. Yo lo decía como, Joby, como el pueblo, del, como el nombre del pueblo. Era un pueblo muy pequeñito donde hacía mucho frío, muchísimo frío. Y, y la verdad que te das cuenta de que como gente puede vivir en ciudades tan remotas y hacer investigación de primer nivel porque ahí había un centro de ciberseguridad que era muy muy bueno a nivel europeo y es increíble como como en sitios recónditos eh, hasta el hasta el más tonto del pueblo hace hace criptografía ¿no? como, he dicho yo. Antes, eh, como con esto de internet no hace falta estar en grandes núcleos urbanos para ser top y tú puedes estar en el medio de la Antártida haciendo computación cuántica, como tenemos una compañera hace cuatro años, y, y, y ser top. No hace falta que estés en New York, Londres, Madrid, Barcelona. Totalmente. Ah. Sí, sí. Bueno, pues eh, como anécdota a mí me han hecho llegar que querés bueno, un poquito, os voy a contar un poquito de salseo también, como en todos los ponentes que hemos tenido. Me ha llegado a mis oídos que cuando haces un per-programming contigo, que eres una persona bastante exigente con el tema, ¿no? De, venga, con el scroll ahí tienes que estar bastante ágil. Es una persona... bastante Sí, sí, sí. Me pongo un poco nervioso, ¿no? A veces a propio programming porque es verdad que es muy útil el per-programming, pero es verdad que a veces eh, el que está a tu lado no piensa igual que tú, y, él tampoco, y tú tampoco piensas igual que él, entonces es un poco complicado esa sincronización. Eh, pero sí, sí. De, destacar que este año eh, nuestra, nuestro, nuestro patrocinio de Isabel, de Morcillas Isabel, eh, ha, tenido, ha tenido el detalle de prepararte una edición limitada eh, con chile habanero. Eh, Porque sabemos que te gusta el rollo del picante mucho, entonces esta va a ser una, una morcilla un tanto especial. Como nuestro evento. Es Aquí desde Control nos están pasando. Se acaba de conectar una persona que puede dar fe de, de tu vicio al picante. <risa> Por favor, eh, Andrés Leonardo desde Suiza, eh, paso la palabra. Muy buenos días, Almo. ¿Qué tal Buenas, estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Paco. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Almo? Bien, bien, por aquí todo bien. Sí, sí. Buen asalto, ¿eh, Paco? Lo veo mejor que la última vez cuando estaba ahí con lo picante, lo veo mejor. Sí, sí. Cuéntanos, bueno, yo, Almo, yo vengo, ¿qué pasó? Yo vengo a, dar, vengo a dar testimonio de que Paco es mi maestro Yoda de la pimienta, uh, es mi, mi Obi-Wan Kenobi de la comida picante y dejar claro que lo que a ojos de muchos pudo parecer un intento de asesinato no fue más que un rito de iniciación en el consumo de capsicina pura um, y Picante. estoy digo para contarlo, estoy digo para contarlo, o sea que fueron momentos entrañables, los ojos se me llenaron de lágrimas, de la emoción que viví en esos momentos tan especiales y, y no no le guardo ningún tipo de rencor, estoy practicando eh, para la próxima vez que nos encontremos poder estar al nivel de tus expectativas al menos. Además, tengo cosas nuevas para ti, así que para... Muchas gracias, Almo, por, por de, eh, dar tu testimonio eh, en la vida de Paco. Y nada, para los que no lo conozcáis, Andrés Leonardo, Almo para los amigos, es eh, un referente en comunidades. Yo creo que él ha sido el artífice de las comunidades, prácticamente de la mitad de las que hay en toda España. Es como Manuel y Benito, él introdujo el gotel en España. No, él introdujo las comunidades eh, en España. Muchas gracias. Hola. Gracias por invitarme y que continúe bien el evento. <risa> Un abrazo a bien Esperamos fuerte. Cuídate. Cuídate. Y Paco, sin más dilación, te vamos a dejar los mandos de la nave y cuéntanos qué tienes ah. para nosotros. Muy bien. Confirmamos lo de la pantalla. Vale, entrando. ¿Vale? Estás en el bien? aire. Perfecto. Vale. Se ve. Todo tuyo. Vale. Suerte. Listo. Pues, bien. pues la charla que voy a dar hoy, hoy quería hablar, eh, siempre que hablo en los últimos años hablo de computación cuántica, pero nunca hablo de lo que hay detrás de la computación cuántica, entonces quiero dar una charla un poco más eh, de experiencia, no tanto de qué es la computación cuántica, sino cómo se vive la computación cuántica desde dentro. Eh, yo me considero un developer, no un researcher, y voy a contar cómo es la experiencia de trabajar en un equipo top de researchers a nivel mundial de computación cuántica desde el punto de vista del developer. Desde el punto de vista de la persona que tiene que hacer las herramientas, el stack tecnológico, la arquitectura para conectarse a esos bicharracos. Eh, un poco de contexto, como ya dijisteis, eh, trabajo en IBM Quantum. Eh, soy doctor en informática, en criptografía, correctamente, pero me considero un software developer y un community lover. ¿no? Creo que es muy importante eh, que las cosas que se hacen tengan repercusión, no que se queden en papers o en investigaciones, sino que vaya un poquito más allá y que se puedan hacer cosas muy chulas y demostrar sobre todo visibilizar esas cosas esas investigaciones que se hacen y desde el punto de vista de comunidad pues creo que todo lo que aprendemos debemos enseñarlo porque si no no tendríamos este ciclo de aprendizaje constante ya que lo que tú puedes aprender hoy eh, alguien te puede enseñar mañana y eso es impresionante vale eh, para empezar voy a explicar eh, brevemente tres conceptos de lo que para mí es un researcher eh, un investigador es una persona que busca nuevos conocimientos suelen ser muy inteligentes en su campo. Tienen un conocimiento teórico realmente alto y les encanta todo lo que tenga que ver con darle vueltas al mismo concepto e intentar sacarle todo el jugo posible. Y practican lo que yo denomino PDD, que es Paper Drive Developer. Ellos solo tienen los deadlines de los papers. Si un paper tiene un deadline de una semana, durante esa semana trabajan día y noche para a poder publicar o poder presentar su publicación a la revista o a la conferencia de turno eh, al, y no son muy distintos de los, de los developers, ¿no? Para mí, ¿qué es un developer? Un developer es una persona que elabora piezas de código informático. Pueden ser script, pueden ser web, pueden ser aplicaciones, puede ser muchas cosas. Eh, creen ser muy inteligentes en su sector. Eso es un, un, un denominador común. Algunos piensan que son muy inteligentes en su ámbito. Y pueden practicar, pues, TDD, BDD, FDD. Le encanta cualquier concepto que tenga Drive and Development. Cambia la X por cualquier palabra. Y eso es lo que hace un developer. Seguro que te dicen que ellos lo hacen. Eh, ¿Y qué puede salir mal en esta combinación, no? ¿Qué puede salir mal en un equipo donde la mayoría son investigadores y hay un pequeño equipo de developer que intenta visibilizar esas investigaciones en herramientas, en plataformas web, en demos, en VP? que la gente pueda observar y pueda entender en qué están trabajando. ¿no? El mundo de los researchers es un mundo que no es fácil, eh, porque ellos trabajan día a día, eh, muchas horas, no tienen un, un producto claro, trabajan en proyectos, que suelen ser proyectos de tres, cuatro años. Eh, son proyectos eh, un poco a largo plazo. Eh, como dije antes, son unos genios, teóricamente te destrozan, no puedes competir con ellos, no puedes hablar con ellos de nada, porque siempre van a tener la razón. Es imposible intentar buscar las cosquillas. Y una cosa que tienen es que suelen amar lo que hacen, ¿no? Es un trabajo de vocación, no es un trabajo por ser, eh, porque tienen que vivir y tienen que darle de alimentar a su familia, ¿no? Es un trabajo que aman y que la gente que está trabajando es porque realmente lo siente de dentro. Y eso es muy importante porque día a día te das cuenta de las cosas que pueden hacer y cómo ven el mundo ellos desde su perspectiva, ¿no? Eh, una anécdota que me gusta contar mucho es eh, cuando el researcher descubrió el JSON, eh, un investigador está acostumbrado a trabajar con, con, con formatos eh, bien conocidos en mucha investigación de la ciencia, eh, JAM, HDC5, pero cada vez que hay un formato nuevo, eh, digamos que JSON puede ser un formato reciente, eh, no son personas que se cambien rápidamente de tecnologías o que adopten nuevas tecnologías de forma eh, rápida. ¿no? Entonces, eh, hace cuatro años, cuando nosotros empezamos a, a, a intentar conectar un stack de software con los datos cuánticos eh, y vimos toda la parafernalia de formatos científicos que tenían, propusimos intentar cambiar eh, algunos de ellos y eh, propusimos el JSON, ¿no? que es un formato muy sencillo de entender, de leer, de codificar y, sobre todo, de, de almacenar. Eh, hay que decir que los investigadores no son especialistas en desarrollo informático, pero cuando algo les gusta, es verdad que lo adoptan para toda la vida. ¿no? Eh, pues eh, le propusimos el JSON, le explicamos que era un JSON, la diferencia, por ejemplo, entre un Jam-ML y un JSON, y rápidamente les gustó el formato y pasaron todo lo que tenían en Jam a JSON y casi, casi que eh, como esto de que aman lo que les gusta hacer. Eh, a partir de ese momento empezaron a usar JSON para todo y se fue de madre, ¿no? Lo que pensábamos que podía ser una cosa buena se convirtió en un poco dolor de cabeza porque cualquier cosa que querían hacer lo eh, modelaban en un JSON y, y tampoco el JSON es para todo, para todo lo que se ponga, ¿no? Pues fue muy gracioso cómo pasaron de la no aceptación del JSON a ser una de amantes del JSON y usarlo en cada, cosa que, en cada cosa que pensaban que se podía modelar en un programa informático, JSON que te pegó, JSON que te pegó. Y, y era... Era impresionante. Y ahora una canal Jason de gigas de datos. No tenía ningún sentido. Eh, los researchers, los investigadores, eh, tienen una forma de trabajo muy peculiar. Se mueven por deadlines inamovibles, es decir, eh, tú cuando tienes que entregar un proyecto o tienes que entregar una publicación en una revista o en una investigación, eh, el deadline es eh, fijo, no se puede cambiar. Eh, tú tienes una fecha, y si te pasas esa fecha, no puedes entregar nada y pierdes la oportunidad. Tiene una jerarquía más o menos vertical. Hay un IP, que es un investigador principal, que es el que gestiona el equipo. Y después, debajo de él están como todos los investigadores que se encargan de hacer la investigación. Pero siempre tiene una referencia inicial, que es el investigador principal, que tiene mucha repercusión no solo en el equipo, sino también eh, a nivel global. Si tú dices que eres investigador principal, te miran diferente de que si eres un investigador. ¿no? Es un mundo un poco de, de, de lobbies y después el networking, los casi todos. Es decir, ellos tienen conferencias eh, cada semana, es decir, se podrían pasar toda la vida viajando de conferencia en conferencia. Y las conferencias, básicamente, más que para presentar tu trabajo, que ya lo presentas en un paper y lo puedes leer eh, de forma asíncrona, la, con, las conferencias son para hacer networking. Y ahí es donde se mueve el, el mundillo de la investigación. ¿no? En esas conferencias, en esos coffee break, en esas cosas, es donde realmente... Eh, te das cuenta de que la investigación es networking eh, la mayoría de veces. En cambio, un developer, la forma de trabajar que tiene es que los deadlines que tienen nunca se cumplen. Pueden ser flexibles. Eh, es muy raro que un deadline tenga una fecha fija y se cumpla. O quita future o añades tiempo, pero nunca se va a cumplir. Eh, tenemos más una jerarquía horizontal, es decir, el equipo de developer más o menos trabajamos todos a una, es decir, tú puedes ser front, back, pero no hay alguien cabeza de que lo aglobe o aglutine todo, sino más o menos eh, está, es una jerarquía más horizontal. Y el networking es verdad que ayuda a seguir teniendo pasión. Igual no es estrictamente necesario, un developer no necesita hacer networking, pero es verdad que si no haces networking, en un par de años puedes cansarte de tu profesión y yo creo que los eventos como la Morcilla Conf o otro tipo de conferencias ayudan mucho para darte cuenta de que lo que tú haces tiene relevancia, lo que hacen otros tiene mucha relevancia y que ese networking de conocer a una gente aquí o conocer a alguien que hace algo allá es realmente lo que te dice, oye, pues, la verdad que en mi mundo en lo que trabajo me gusta mucho y cada día me gusta más, ¿no? Te das cuenta de una visión más global de que no es solo el día a día de hacer una aplicación, aplicar código, sobre el box o lo que sea. Después hay un concepto que es el de timeline, el tiempo de un producto, de un proyecto para los investigadores y los developers. Los investigadores tienen proyectos a largo plazo, es decir, no más de 3, 4 años. Hay una nota muy curiosa y es que cuando, cuando empezamos a hacer el MVP de Quantum, teníamos eh, 4 meses, es decir, el, la cabeza pensante de todo el timeline fue Ismael Faro y dijo, lo vamos a hacer en 4 meses. Es más, en 10 semanas vamos a tener el primer MVP para mostrar y a partir de ahí empezar a iterar y ver el feedback de qué pensáis y tenerlo listo en cuatro meses. ¿no? Entonces, para los researchers, cuatro meses es muy, muy poco tiempo. Para, para ellos decían, no, no, eso no se puede hacer, eso tenemos que tardar mínimo 3, 4 años, vamos a hacerlo en 6 meses. ¿no? Entonces, es un poco diferente el pensamiento del de, eh, tiempo para un investigador y un desarrollador. Eh, porque un investigador al fin y al cabo no tiene grandes milestones, parciales definidas, es decir, la gran milestone es al final o cuando hay un deadline un paper, pero no tiene, una, no tiene como sprint, no trabaja en, de forma ágil y la única justificación que tiene es una justificación anual que tiene que presentar pues, a la gente, pues si es una subvención nacional, pues tiene que presentar al comité nacional en lo que ha estado trabajando y que ha hecho durante ese año, o si es la universidad, tiene que presentar a la universidad, cuáles son las justificaciones de que haya trabajado el último año en ese sector o en ese área. Pero, básicamente, es una justificación anual que es un documento tocho que presentas y donde dice todo lo que has hecho, investigado, y, y ya está. Pero una vez al año, una vez al año, se cierra una semana para hacer esa justificación anual y ya está. En cambio, los developers, pues, tenemos proyectos más a corto plazo, eh, ya que no sabemos nunca a medio y largo plazo lo que va a pasar. Eh, tenemos entregas y demos parciales. Estamos todo el rato intentando justificar nuestro trabajo. Eh, tenemos una justificación constante. Pues, las, si trabajamos por sprint, cada sprint tenemos que decir qué hemos hecho, qué ha salido mal, qué vamos a mejorar. Eh, si tenemos alguna entrega o, demo parcial con clientes, pues, tenemos que explicar al cliente qué, vamos, qué estamos haciendo, cuál es la, la vía para hacerlo y esas cositas. Eh, después, tenemos también eh, lo que es un MVP para los researchers, para los investigadores. Eh, es verdad que, que los investigadores, como tienen proyectos a largo plazo, no a corto plazo, eh, su MVP ideal no es que no es que un, por ejemplo, si tienen que hacer un coche. El, el motivo final no es que el coche funcione, lo único que tienen que hacer es que el coche sea bonito, sea el mejor posible y sea un coche que otros investigadores digan, wow, este coche sí que mola, ¿no? Entonces, sus MVP parciales. Son un poco distintos a los nuestros MVP, ya que van construyendo poco a poco el proyecto global que quieren llegar. En cambio, para un developer, lo más importante es que funcione y cuando funcione, empezar a iterar para ver cómo podría funcionar de una forma mejor. ¿no? Pues, mientras, pues, si es un coche, pues, mientras que algo ande, ya tienes algo que te permita moverte de un sitio a otro, después vas mejorando ese... Ese objeto de movimiento hasta que finalmente consigues el coche, ¿no? Entonces, es un poco diferente la forma de crear MVP para researchers y MVP para developers. Por lo tanto, eh, hay un concepto que me gusta hablar mucho que es la frustración. La frustración de los researchers y la frustración de los developers. Un researcher, básicamente, se frustra eh, mucho porque no sabe si su trabajo tendrá solución. Están trabajando en cosas que no sabe si serán resolubles o no. Es un reto muy impactante, y muy importante, pero al fin y al cabo te puedes frustrar porque igual trabajas en algo durante muchos años y al final descubres que no tienes solución. Has llegado a la conclusión de que no tiene solución. Es una solución, pero no, igual no es la solución que a ti te gustaría haber encontrado. Eh, después es verdad que sí, hay veces que encuentras la solución, pero no sabes si esa solución que has encontrado algún día será útil para algo. Es decir, tú puedes encontrar una solución y a día de hoy te dices, muy bien, la solución está muy bien, pero realmente no es útil para nada. Entonces, tú tienes fe de que esa solución igual sea útil en el futuro o al menos sea útil para otras investigaciones llegar a otras conclusiones, ¿no? Entonces, ahí también se genera un leve pincelada de frustración que los researchers, los investigadores, pueden hacer frente. Y después tienen un conce una cosa muy, muy mala que es que trabajan a todas horas, ¿no? Entonces, la conciliación familiar realmente es mala. En el mundo de la ciencia, como dicen los researchers, no pueden decir, yo trabajo de 8 a 2 y ya está. Porque si de 8 a 2 a la 1 de la tarde estás a punto de descubrir el bolsón de Hikes, no vas a decir, paro y sigo mañana. Es imposible, ¿no? Entonces, una cosa lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Y la conciliación familiar, pues, es muy complicada de sobrellevar. En cambio, los developers, la frustración que tenemos es que no sabes si la solución en la que te estás trabajando es la mejor. Lo importante, el paradigma que suele seguir un developer es, que funcione y ya después vemos si es lo mejor o no. Pero es verdad que muchas veces eh, con las especificaciones técnicas que te da pues, el cliente o, o, o quien sea, eh, haces una solución que después, iterando, ves que no es mejor que hubieses hecho y empiezas a, a, a plantearte si has perdido el tiempo o no has perdido el tiempo. ¿no? Entonces, lo más importante que tiene que tener un developer es que sabemos que, aunque la solución no sea la mejor, es una solución que puede ser reusada por otro developer en el mañana, ¿no? Entonces, está lo típico de, por favor, escribe código como si tú lo vas a leer dentro de dos años. Eh, intenta que el código sea entendible, que no sea muy malo y que es verdad que muchas veces tenemos que jugar con el factor de que tenemos que entregar algo rápido y eso de rápido y bien hecho no se lleva muy bien. Pero, bueno, en la medida de lo posible hay que intentar que el código, que la solución que se haga, aunque no sea la mejor, sea una solución que permita evolucionar a otros developers a partir de ella, ¿no? Y también es verdad que tenemos una conciliación familiar eh, muy mal ¿no? Porque eh, debido a que tenemos que entregar productos, tenemos que entregar cosas para clientes, eh, cuando te pones a hacer una, por ejemplo, una app, parece al principio muy sencilla, pero eso se puede complicar de una manera, pues, te puedes estar pegando una hora por descubrir por qué tu aplicación no se conecta al cloud, al Mongo, por qué te da un error connection y al final es una tontería, ¿no? Pero todo ese tiempo que has perdido lo puedes perder por tonterías que al final te das cuenta que, que, que no estaban dentro de tu plan inicial. Entonces, tengo otra anécdota que es cuando la validación es una pérdida de tiempo, ¿no? Una vez que conocemos el mundo de los investigadores y el mundo de los desarrolladores, eh, cuando sacamos la primera versión de, de, de IBM Quantum Experience, de, la, de la, la plataforma para lanzar programas cuánticos en los radones cuánticos de IBM, eh, teníamos que tener, pues, una serie de pasos, un workflow. Básicamente, la idea es un usuario que haga un programa cuántico y ese programa cuántico se ejecuta en un ordenador cuántico. Da un resultado y ese resultado se devuelve al usuario. Así de simple, ¿no? Eh, pero los researchers lo que querían es que el programa que generase eh, el usuario directamente llegase al ordenador cuántico. Y el ordenador cuántico directamente devolviese el resultado al usuario, como si fuese un, un, un punto a punto, ¿no? Pero, claro, entonces, desde, la vista, desde el punto de vista de developer y desde el punto de vista de usuario intentamos explicarlo que igual esa no era la mejor manera, porque al fin y al cabo iba a haber usuarios externos que no controlaban, que, que podían hacer cosas que igual no querrían que hacer. ¿no? Por ejemplo, en vez de si tú no validas el input del usuario, la entrada que te manda el usuario, pues, te puede enviar un MP4. Si puedes ver una película en MP4 a tu ordenador cuántico, que va a fallar porque no valida, pero, es mejor que falle en el cloud a que falle en el quantum computer, ¿no? Entonces, hacerle entender eso y que tenían que perder un poco de tiempo en esa validación en el cloud eh, fue otra batalla que tuvimos que lidiar porque ellos decían, bueno, pero ya ni qué. Tampoco iba a haber muchos usuarios, ¿no? Eh, como estaban centralizados en focalizarse en una cosa y ellos lo que querían era lanzar códigos cuánticos en su ordenador cuántico a través de, de su ordenador en cualquier parte del mundo, pues no, no entendían que no era tan fácil porque había que tener un sistema de validación de que, hey, cuidado, hay que decir, seguro que queremos pa dejar pasar esto, ¿no? Para ellos una API era un pass-through, es decir, una API era una cosa que decía, este usuario está registrando el sistema, pues le dejo entrar. Y tampoco era eso, ¿no? Tenías que hacer una serie de validaciones y al final lo entendieron diciendo que, claro, que igual no era la mejor forma. El tema de competencia de los investigadores es una cosa que en los últimos años me he dado cuenta de que es totalmente diferente a lo que tenemos pensado, porque al ser un área donde el desarrollo es lento, no es un desarrollo ágil, no es un desarrollo rápido, sino tienes proyectos de 3, 4 años y la investigación es una cosa que no se descubre de hoy para mañana, sino que es trabajo, mucho trabajo del día a día, pues un todos se conocen lo que están haciendo otros. Es muy complicado que alguien te sorprenda con algo que publican. Eh, yo creo que la sorpresa es más la noticia del marketing de la empresa de turno que da que los propios investigadores. Porque entre unos y otros, IBM, Google, Microsoft, todos saben, por ejemplo, en la cuántica, unos saben qué está haciendo otros y otros saben qué están haciendo otros. Es decir, no hay nada nuevo. Cuando se publica una noticia, no es que diga, oh, este ha sacado un ordenador de 3 billones de qubits, No, sino que ya se sabe en qué está trabajando uno, qué está trabajando otro. Así que saben las limitaciones que tienen una compañía y otra. ¿no? Y eso lo que le da es tiempo para rectificar. Como se sabe ya que está trabajando y los desarrollos son lentos, tú siempre tienes tu tiempo para rectificar y cambiar o pivotar de un... De un tipo de investigación a otra para ver si así se hace mejor. En cambio, en una competencia para desarrolladores, el desarrollo es muy rápido, es muy ágil. Es raro que se sepa qué hace otra compañía. Es decir, en, por ejemplo, en el mundo de startups, es muy complicado que tú sepas qué está haciendo otra startup porque van tan rápido que te pueden sorprender. Y lo que te deja es no te deja tiempo para rectificar. Una vez que sale un producto, es muy complicado que tú, si estás trabajando en el mismo producto y tu producto es peor, intentes mejorarlo en un tiempo récord para intentar superarlo. Eh, una vez que sale, es muy complicado rectificar o tener tiempo para ello. ¿no? Es un mundo muy vertiginoso. Eh, en el mundo de la organización de los researches, eh, cuando un researcher se pone a trabajar, suele usar herramientas conocidas, herramientas simples para su coordinación, para su gestión. Un Excel, con el Excel van a todos los sitios, con una hoja de cálculo van a todos los sitios porque es muy flexible para ellos. Analizan constantemente lo que hace la competencia. No es una flor de un día, sino que están día a día intentando leer nuevos papers, nuevas investigaciones, ver los resultados, ver cómo ellos lo pueden aplicar a lo suyo, cómo lo pueden mejorar. Y tienen un poco de libertad para trabajar, ¿no? Tú puedes estar en un equipo de researchers que hace computación cuántica, pero dentro de esa computación cuántica eres un poco libre para trabajar en una cosa u en otra. No hace falta que te ciñas solo a un sector, ¿no? Incluso si estás trabajando en una cosa en concreto, puedes un poco pivotar a otras cosas porque igual eso es lo que te da la diferencia con otros con otras investigaciones. En cambio, para un developer, eh, las herramientas de trabajo pueden ser infinitas. Nos encanta eh, cambiar de herramientas a dos por tres, en Hub, Trello, Jira, Google Tables, Notion, Ajá. Da igual, eh, nunca estaremos conformes con una. Siempre que sale otra la vamos a adoptar porque es más cool. Eh, y la parte de analización de lo que hacen otras compañías es parte solo del bootstrap. Es verdad que analizamos muy bien al principio del proyecto si hay alguna competencia que hace lo mismo, pero una vez empezamos a hacer el proyecto, como es un desarrollo muy ágil, ya no volvemos a monitorear tanto como rechace, ¿no? No volvemos a ver día a día que hay de nuevo, porque eh, si no, nos quedaríamos sin tiempo para poder hacer la, la, la, el desarrollo, ¿no? Entonces, en eso somos un poco distintos de los investigadores y tenemos un rol bien definido. Si somos front -end, vamos a trabajar en front -end. Si somos backend, vamos a trabajar en backend. Es decir, no pivotamos tanto como podría pivotar un investigador. Por lo que esto conlleva a que la mentalidad de los researchers, la mentalidad de los developers, sea totalmente opuesta, aunque parece que es muy parecida, ¿no? Eh, los researchers trabajan, tienen trabajo de nicho, trabajan en cosas que igual, como dije antes, no tienen utilidad. Su pasión y su mentalidad es que sean los mejores. Publicar el mejor paper en la mejor revista de impacto que haga ver que su investigación eh, ha llegado al culmen, es el top. Y su idea, su mente es innovar constantemente. Sin no quedarse en nada, no intentar reusar las cosas, sino simple, siempre intentar sacar cosas nuevas a partir de cosas que ya se saben, a partir de cosas que no se saben. Es decir, la idea es reinventar la rueda constantemente de, de diferentes formas. En cambio, en developer es un trabajo más global. Eh, tenemos una, un ámbito más global y la principal mentalidad del developer es que funcione cuanto antes. Da igual que de, detrás de, la, de las... De los cables eso vaya fino, o ¿no? Mientras funcione y no haya problema, eh, estaríamos tranquilos, ¿no? Y lo que intentamos para ellos es intentar reciclar lo máximo posible. Es decir, no ir a reinventar la rueda. Si hay una librería que nos aporte una cosa, usarla. Si hay esto que nos aporte otra cosa, usarla. Cuanto más cosas usemos que estén hechas mejor y lo que nos estamos convirtiendo es un poco en conectores de cosas que ya están hechas, ¿no? Por lo que la comunidad para los researchers, esta comunidad que había antes hablábamos que era un community lover, un investigador eh, se maneja en organizaciones cerradas. Es verdad que existen lobbies, pues si tú perteneces a la ACM, al IEEE Cubo, etcétera. Y eh, una cosa muy impactante es que pagan por acceder a la información, es decir, no solo por acceder, sino por publicar información, que es una cosa ya eh, tremenda para una persona que no está acostumbrada a este ámbito. Eh, si tú quieres publicar en una, en una revista de impacto, eh, lo, que, lo, que vas a lo, que, lo que tienes que hacer es pagar por, la, por publicar en ella. Si tú quieres eh, acceder a lo que alguien ha publicado y ya ha pagado, también tienes que pagar otra vez para poder bajarla. ¿no? Entonces es un poco distinto a la comunidad para developer. Que, al fin y al cabo, pues, cuanto más open, mejor. Pueden existir lobbies, es verdad. Como los GDGs, que somos un lobby, al fin y al cabo. Y la información es abierta y libre, ¿no? Eso es lo importante, que cualquier cosa suele ser gratuita y suele ser accesible desde cualquier parte del mundo. Por lo que llegamos a la conclusión de que, que es un éxito para un research, ¿no? Los resultados lo son todos. Eh, cuando más publiquen y más alto sea la publicación, más impacto tenga, tendrá más visibilidad y será mejor. Eh, es lo que, por lo que se mueven los investigadores y tenemos que un éxito para un developer es que los usuarios eh, también, los, los usuarios lo son todos, en medio de la licitación no son todos, los usuarios no lo son todos. El impacto del proyecto se mide en la visibilidad del trabajo, es decir, si tu trabajo tiene éxito a nivel global o tiene éxito en el cliente que te lo han encargado es tu, máxima, tu máximo objetivo, ese es nuestro éxito. Por lo que llegamos a la última conclusión, que a la última anécdota de la diferencia entre un éxito para investigadores y el éxito para los developers. No, no ser capaz de imaginar la repercusión de una web. Cuando sí. lanzamos hace cuatro años IBM Quantum Experience, la plataforma web para crear ordenadores cuánticos, eh, nos pidieron una cosa y era que ellos, eh, como esto es un trabajo de nicho, la computación cuántica, no creían que iba a tener tanta repercusión. Entonces, en mayo de 2016, nos hicieron hacer un sistema de que Cualquier persona que se registrase en la, en la plataforma tenía que ser validada por ellos. Es decir, ellos mismos, dos o tres personas, tenían que validar que este usuario pudiese loguearse en la plataforma en función a unos campos que metía, pues que cuál era su interés, de qué institución venía, Etcétera. Y es más, una vez registrado, querían que cada, orden, cada programa cuántico, que intentasen lanzar, tenía que ser validado por ellos. Le teníamos que hacer como interfaz para mostrar, este es el programa cuántico que quiere lanzar este usuario. Aceptas que lo envíe al orden cuántico y hacer un sí o un no. Cuando abrimos la plataforma cuántica en mayo de 2016 y la primera semana entraron 15.000 personas a la vez, eh, se dieron cuenta que igual esto de la web no era tan sencillo como el trabajo de nicho de researchers. Y nos dijeron que no, nos dijeron, Quitar, quitar, esa validación, que si no, no vamos a tener tiempo para nada. Son 15.000 personas a validar por dos personas. Es imposible. Así que cualquier persona puede tener acceso. Y después, cuando vieron que lanzaban en pocas semanas millones y millones de programas cuánticos, ya se dieron cuenta que no podían validar todo Así que también nos hicieron quitar la validación, ¿no? Pero no se dieron cuenta hasta qué pasó, porque mira que se lo advertimos, que no tiene sentido, que validéis los usuarios, tiene menos sentido que validéis los códigos cuánticos, que puede entrar mucha gente, que esto es algo global algo que se, puede, que se puede, que puede escalar de una forma impresionante. No fueron conscientes y para ellos eran pruebas acotadas, como si estuvieran contando los lunares. ¿no? Así que no ser conscientes del impacto en el mundo real es una cosa que, tienen, que, que me parece muy curioso de los investigadores y que los developers le pudimos eh, ayudar un poco. ¿no? Así que, como conclusión, las lecciones aprendidas es que, eh, desde el punto de vista del developer, proponerse, tenemos que proponer soluciones sin tener claras las especificaciones, aún los researchers. no es como, no podemos estar con toma de requisitos porque los investigadores no saben muy bien qué quieren, saben lo que tienen, pero no saben lo que quieren, así que tenemos que intentar proponerles MVP's, demos, que empiecen a ver el feedback, a que nos empiecen a dar feedback si quieren eso, si no quieren eso, eh, otra cosa que hemos aprendido es que no podemos mostrar mockups reales, porque cada vez que mostrábamos un mockup interactivo, currado, pensaban que era el producto definitivo y oh, pues ya está hecho, si lo acabas de hacer una semana, es perfecto. ¿Esto ya lo ponemos? No, no, esto es un mock-up, esto es una demo, es un no sé cómo explicarlo. Entonces, hemos intentado bajar el nivel de los mock-ups, de la interacción, entonces ya mostramos cosas que parecen más, menos reales y, y nos sirven mejor para que ellos vean que tiene necesita trabajo detrás. Y eh, la conclusión principal y la que dejo para acabar la charla es que las sinergias dan resultados espectaculares cuanto más dispares parecen los equipos. Da igual que sean investigadores, gente de marketing, gente de business, emprendedores, developers. Eh, cuanto más dispar sea el equipo, diferentes mentalidades se podrán formar y entre las sinergias, entre unas y otras, se pueden crear eh, realmente cosas impresionantes. ¿no? Por ejemplo, hace cuatro años era impensable que esta imagen se pudiese dar. Este es el roadmap que sacamos hace una semana. Desde hace cuatro años, los developers, estamos pidiendo a los investigadores, por favor, intentar sacar cuál es la evolución de los chip cuánticos, por favor. Creo que sería bueno mostrar al mundo, porque ellos lo sabían, ellos lo tenían en la mente, pero no eran capaces de intentar plasmarlo en un roadmap y anunciarlo públicamente. Eso les daba pánico, realmente pánico. Pero es verdad que gracias a Sinergia, no solo developer, developers, gente de negocios, gente de ventas, hemos conseguido que los developers, un equipo que está acostumbrado a trabajar muy lento, un equipo que está trabajando acostumbrado a trabajar en ciencia que puede cambiar el mundo, haya sacado esto, esto me parece un trabajo impresionante, que se hayan comprometido a sacar esto y que lo van a conseguir, estoy, estoy segurísimo, es una cosa que hace cuatro años es inimaginable y es producto de la sinergia entre diferentes eh, equipos y diferentes formas de pensar. ¿no? Pues muchas gracias y Termino. cualquier pregunta es mi Twitter y encantado. Bueno, pues muchísimas gracias Paco, súper... Súper interesante. La verdad es que no es por nada, pero cada vez que dices developers me viene a la cabeza ese gran vídeo de. ¡Developers! ¿cómo se ¡Developers! developers, developers, developers, developers. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este hombre, el de Microsoft? Hombre, eh. era. Eh, bueno, Palmer no? Sí, Palmer, Palmer. Cuando sí. salió ahí al escenario, ¿Developers? que lo estaba dando ¿Developers? Developers. Sí, señor. Un Pedro grande. Pablo estaba en el mismo equipo, en el de Microsoft. Cuando se inventó eso, se inventó Clipo, eh, Word y Developers. La verdad, la verdad es que, por otro lado, también, Paco, las experiencias que nos has comentado, yo creo que deberíamos de tenerla en cuenta todos, pero es que da igual que sea gran empresa, así como un pequeño equipo de desarrollo. O sea, creo que es algo perfectamente útil y aplicable a, a todos los campos y a, y a casi todos los equipos. De todas maneras, a ver, yo creo que aquí nos importa, tanto a nosotros como a todos los que nos están viendo, una cosa. Y es que, ya que estás tú dentro de este mundillo, joder, ¿cuándo vamos a tener ya funcionando la máquina cuántica? O sea, de, pero de verdad, porque ahora nos dicen que estamos probando... Sí, pero ¿cuándo va a ser de verdad? A ver, ¿hasta dónde nos puede Yo entrar? quiero instanciar además, una máquina cuántica. es que me es que ha a pedir más un favorcito antes. Sí, sí, sí, sí, sí, no lo sí sepa. Que, re, que responda y que... ¿Puede ser para este viernes? Bueno, para este viernes es un poco precipitado, ¿no? Como dije antes, los investigadores trabajan a largo plazo. Eh, la verdad que no sabe muy bien cuando, cuando un ordenador cuántico puede realmente cambia el mundo. Es verdad que hay compañías como IBM, como Google, como Microsoft, que están haciendo avances muy significativos, pero evaluarlo es muy complicado. Yo creo que esto es como la, como la carrera espacial, cuando Estados Unidos se puso a luchar con Rusia. Todo depende de la panoja que se invierta y de los recursos que se inviertan. ¿no? Ahora parece que hay mucha panoja, es decir, yo creo que se va a acelerar todo bastante. No sabemos si... Yo le pregunté a un researcher hace cuatro años cuando entré en equipo, digo, ¿y esto cuando, porque estamos trabajando con ordenadores cuánticos un poco de, estarlo, de estado inicial irle, para irle a adopter, cosas que igual como hace 60 años los ordenadores clásicos eran calculadoras, pues igual. Y digo, ¿y cuándo vamos a tener uno realmente de verdad? Uno que pueda hacer cosas en Machine Learning, que pueda procesar muchos datos, cosas en química, en finanzas, en seguridad. Y dice, pff, yo creo que igual 30 años nos espera, ¿no? Se lo pregunté hace un año cuando todo esto se aceleró y ya bajó, ya bajó, y dice, mmm, igual en 10-20 años podemos tener cosas, no es decir, que depende de cómo se avance la ciencia, pues ser 5 años, pues ser 10 años, pues ser 20 años, pero yo creo que no es algo a corto plazo, pongamos más de 10 años mínimo, pero yo creo que se va a conseguir, porque es verdad que también hay cierta gente reticente que dice que esto de la física cuántica aplicada a la computación eh, no es posible, es decir, va a llegar un límite de que en ese límite no se va a poder seguir escalando, y hay otra gente que sí, que dice que sí es posible. Yo estoy más en el segundo, que yo creo que es posible, pero creo que se va a poder conseguir. ¿Cuándo? Es complicado de definir, pero seguro que se va a poder conseguir. Y yo creo que seguro que nosotros lo veremos. No será algo muy a futuro como descubrir nuevas civilizaciones o algo así. Yo, si tú, si tú confías en que esto es posible, pongo fe, apuesto a esa. Lo que sí que te quería pedir es un favor especial, ya que tenemos contacto y tal, si... Si ves que se va cortando y que cada vez está más próximo y demás, te pediría, por favor, que nos avises con un poquito de antelación, poco, lo suficiente como para, para poder sí, sí. para poder vender Bitcoin y no. tal y que no nos pegue el Ya nos en han dicho morro. que el blockchain va a bajar, que se quieren adaptar, pero claro, en el momento, por si acaso, antes de esto no nos fiamos, entonces para meter directamente ya, para vender. Un mensajito de vender, vender. Y... <risa> un SMS, nos envía <risa> Un SMS. stop loss y a funcionar. <risa> pues muchísimas gracias, Paco. Perfecto, Paco. Pues muchísimas gracias. Una grandísima sí, ponencia. Ha sido un placer. Y esperamos volver a verte por Burgos, que además ya estuviste por aquí que sí, hace tiempo, sí. así que esperamos ya, volver a verte por, por, por aquí. Espero que también. Espero que Javi y Gema vengan por TLP. Oh, Ahora pues, también si no, nosotros si por aquí por los demás ¿sí? los demás no ¿también? estamos invitados, ¿cómo? no los demás no. Los demás también, por supuesto. Lo que la disfruté yo, bueno. <risa> Venga, muchísimas gracias, gracias pásate.